Hola, buenos días. Mira, estamos aquí con una sombra. La sombra es Danae y yo voy a cortarle el pelo. Bueno, entre entre yo y Cintia eh, porque le toca. Hace mucho calor y Danae ya, ya tiene mucho calor con tanto pelo. El pelo de los caniches siempre crece. Entonces no, no sueltan pelo, pero el pelo crece. Así que si no, tú no le cortas el pelo, mmm, acaban como peluches de de, de los niños, ¿no? de un oso de peluche. Y entonces va, voy a cortarle el pelo. Eh, no le gusta nada, no está nada contenta, nada contenta, pero eh, nos costaba. Tenemos dos y cada mmm, cuatro semanas, cada seis semanas. Teníamos antes que ir a una peluquería de perros y pagábamos 50, 60 cada perro. Entonces yo decidí hacer eh, el trabajo yo mismo. Entonces hemos comprado eh, eh, herramientas muy buenas como esta, como, no sé cómo se llama, y también para para enfriar eh, la, la máquina porque se calienta mucho y también aceite para, para que corte muy bien. Eh, entonces ya he hecho la nariz, hago la nariz primero y así no, no se ha calentado eh, la máquina y estoy con las patas y luego voy a hacer todo el cuerpo. Entonces vamos a ver poco a poco cómo, cómo vamos. Y luego Cintia va a bajar a cortarle el pompón porque está... Está... Que no, que no ve ella. Vale. Eh, entonces nos vemos pronto. Ok. Entonces ya hemos hecho las patas. Las patas y... La, las patas son la nariz... El, el hocico, el, el morro, son las cosas más difíciles porque a ella no le gusta. Entonces está bailando todo el rato cuando intento hacer las patas. Ahora vamos a hacer el cuerpo y el cuerpo, bueno, tarda su tiempo, pero es más fácil. Y, y el pelo que tiene Danae, Parece ser un pelo grueso, pero no lo es. Es mucho más fino que el de Douglas. El pelo de Douglas es muy, muy, muy, muy, muy, eh, muy fuerte y gordo. Entonces eh, es más difícil. Vamos a... Voy a quitarle un lado y vamos a ver ese lado. Vale lo que normalmente lo hago con dos manos, ¿eh? no, no espero, cojo la cámara entonces como, como veis que, que sale bien el pelo, sin problemas el pelo de Douglas, la máquina hace clum clum clum, pero con Dane sale sale muy bien vale. voy a usar dos manos porque no quiero eh, hacerle daño, pero así así sale Así sale. Muy bien. Bien cortito el pelo porque hace mucho calor. Vale, entonces. Hemos hecho este lado. Ya, Dani no está nada, nada contenta. Nada contenta, normal. Y luego tenemos que cortarle este lado. Vale, pero bueno, vamos bien. Vamos bien. Típicamente tardo una hora y pico para hacer eh, cada perro una hora o una hora y media. Eh, entonces es un trabajo grande ¿eh? y, y claro que la máquina se calienta mucho y tengo que ir con cuidado. Pero bueno, vamos, casi estamos, pero mira, mira la diferencia ¿eh? es que ella tiene un, un pelazo y claro, todo esto. Todo esto. Y, y por fin podemos verle los ojos. Los ojos tristes en este momento. Ojos de ¿por qué me haces esto? Pero bueno, luego es, es una chica alegre. Vale, luego, el otro lado. Vale, entonces, ya. No, tengo que cortarle el pelo. Sí, sí. He terminado eh, mi parte. Sí. Y ahora le toca a Cintia terminar. Esta parte ay, mi gorda. Bueno, ya está más contenta, ya lo, lo difícil ya se ha terminado. Entonces, vamos a verla después de su peinado, del peinado de Cintia. Hola, aquí estamos. Yo sé que es difícil verla. ¿vale? En cada foto que sacamos, que hemos sacado, ella parece ser una sombra, nada más, una sombra. Pero bueno, aquí está con su peinado nuevo. ¡Dane! Ahora mejor y, y va a tener menos calor. Vale, entonces chicos, eso es todo. Vamos a despedirnos ahora. Adiós, Dane. Gracias por ser tan amable y tan, tan flexible a la hora de cortarte el pelo.